Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad. Pues bien, hoy el título es sugerente, de hecho muchos de vosotros me habéis preguntado sobre el Bitcoin y yo aquí he añadido unas preguntas porque he visto muchas preguntas por ahí que me habéis hecho. ¿Qué es el Bitcoin? ¿La moneda de las élites? ¿Nuevo orden mundial? ¿Qué es exactamente todo esto del Bitcoin? Evidentemente yo pues no soy un entendido ni tan siquiera ni experto ni entendido en materia, pero como hay personas que sí saben de este tema y tenemos buenos amigos por el mundo, pues eso es lo importante, traer amigos que nos cuenten y que saben de primera mano qué es exactamente el Bitcoin. Tenemos con nosotros a Colin Rivers del canal La Voz del Viento. Hola Colin, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estamos? Buenas noches en España, son ahora las once y media ahí, las diez y media en Londres, pero yo estoy hoy en España, Spain. Uh -huh. En el norte, no digas dónde, no digas dónde, porque si no me no, van no, no, a cortar los emnis. Y se nos va a cortar la conexión otra vez, porque estamos fuera de la antena probando y se nos puede ir la conexión. Aquí estamos en las montañas remotas del Cáucaso español, ¿no? <risa> Pues bienvenido, Colin, a Busca de la Verdad. Y, oye, mira, vamos a empezar con esto del Bitcoin, porque algunas veces Colin y yo pues hemos estado hablando, ¿no? Fuera de, fuera de lo que son, pues, bueno, los directos y las grabaciones y los vídeos. Y muchas veces hemos estado charlando sobre el tema. Y hubo un día, no hace muchos días, eh, que yo le pregunté, oye, ¿qué es el Bitcoin? Y yo sé que él tiene una serie de, de conocimientos impresionantes sobre este tema. La primera pregunta, Colin, yo te quiero preguntar, ¿cuándo nace el Bitcoin? Exactamente <risa> más o menos, ¿cuándo empieza a barajarse eh, esta salida de esta moneda, que luego nos vas a explicar exactamente qué es? Sí, bueno, esto, esto, esto es... Bueno, eh, primero también me siento un poco aludido a tus primeras <risa> introducciones ¿no? de eso de que... Oh, experto. Aquí realmente aunque te lo digan, es que yo sé un montón de Bitcoin, de criptomonedas, yo sé cómo invertir, yo sé lo que es, yo tal. Realmente nadie sabe nada. Sabemos la parte teórica, ¿sabes? Y además quiero decir a todos los que están viendo la conexión, el Bitcoin, o incluso las criptomonedas, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Eh, ¿Y por qué? Antes de irnos al génesis de, del Bitcoin. ¿no? Porque... Mmm, Puedes estar mucho en el Internet, puedes estar mucho en YouTube, puedes entender de un montón de, de cosas, de cómo opera el, el, este mundo digital, pero el Bitcoin, digamos que es como una carrera aparte, ¿no ves? Esto es como una carrera aparte, y vas aprendiendo cosas, ¿no? Y, y mucha gente además, eh, porque como sabe Rafa, mmm, y has dicho antes, yo, yo soy propietario de Bitcoin, además, por casualidad. O sea, es esto de la vida, ¿no? Como, como o sea... Que, que, que a veces pasan cosas por casualidad ¿no? y a veces te metes en un tema y, y dices tú, bueno, y tú de repente del de, de misterio, de, de hacer esto, del otro, de escribir libros y te metes en el Bitcoin y, y al final terminé con, con escribiendo junto con Moisés que Moisés controla un huevo y es minero también eh, tres libros del Bitcoin ¿no? y el, el Bitcoin y todo el ecosistema, digamos que eh, es, es como un bebé que se parió en el 2008, digamos, por decir un génesis, eh, y, y está, digamos, empezando a gatear. O sea que estamos hablando de, de, de, una, de, un, de un tema a muy largo plazo. ¿eh? Eh, normalmente las historias van, la leyenda ¿no? cuenta, ¿no? Que fue Satoshi Nakamoto, que hizo este génesis con 21 millones de, de, de, de monedas de bitcoin eh, en el cual hay ya hasta ahora 17 millones y pico minadas si no estoy equivocado podéis pulsar ahí en google y buscarlo no porque esto cada día o sea esto es muy dinámico este mercado ¿no? en el 2009 que fue justo después, unos meses después de, la, de la, esta crisis, ¿no? ¿Te acuerdas, Rafa, que empezó en el 2008, no? Sí, sí, sí. Esto está hecho como un tipo de divisa, de hecho yo siempre la he llamado anticrisis, ¿no? Y como tenemos aquí, ¿no? Es un tema que además está completamente descentralizado, no lo domina ninguna corporación, pese a, los, a la mitología que... Eh, que las ve seguro en muchos comentarios en el internet o eh, youtuberos que dicen es que esto eh, un día lo, lo compra Rockefeller o Rothschild o el Vaticano y bueno, ya, ya está. Y tiene los 21 millones de, de bitcoins. ¿no? Pero esto no es tan simple. No es tan simple porque eh, tiene que sufrir aprobaciones. ¿eh? Y tú no puedes tener a todos los mineros compinchados. O sea, el, el bitcoin y por ejemplo el Ethereum y otras criptomonedas y, y en eso mmm, yo estoy con gente que dice, bueno, es que hay criptomonedas que son un timo. Sí, hay, hay criptomonedas que sí, que son un timo. No, yo, de hecho, he comprado criptomonedas que puedo decir que pff, no le he hecho nada de pasta. Incluso he minado miles de, de, de, de veces de cientos de, de una moneda, por ejemplo, el web dólar. Y tengo, por ejemplo, 120.000 WebDollars pero es una moneda que aún no aparece ni incluso en el coin market ¿no? Bueno, estoy hablando de términos que mucha gente sí. no debe estar asociada con, con este tema. ¿no? Pero... Te, quería, te quería preguntar, eso de minar, eso qué es exactamente, porque te he escuchado eh, nombrar esa terminología, pero yo no tengo mucha idea y me imagino que habrán aquí amigos que tampoco sepan lo que es, qué es exactamente minar. Claro. Eh, primero ten tenemos que empezar con lo que es el Bitcoin, que es la pregunta original que me, que me, que me hiciste. Sí. Yo estaba dando como un poco una historia ya, como mmm, digamos, uh, no simple, pero un poco de historia, ¿sabes? Como cuando cuentan los romanos y me puedes decir, estaba Roma, estaba la Península Itálica, estaba Rómulo y Remo... O sea, es, es muy complicado, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas alrededor de todo esto, ¿no? Pero, pero como dijimos al principio, tú imagínate por un momento que tienes que inventar un un tipo de valor, una moneda, una divisa, eh, que no sea el dólar, que no sea el euro, y que no sea metálica, ¿sabes? Que no, que no tenga, digamos, eh, alcance físico. ¿eh? O sea, tú tienes que ser un banco, ¿eh? y como tú tienes que ser otro. Y digamos que yo, pues, supongamos que te doy una clase de inglés y tú me das algo a cambio. Y eso que nos damos a cambio... ¿eh? Pues dices tú, bueno, pues puede ser un email, puede ser una sucesión de números, una ecuación. Puede ser un bitcoin, le llamamos bitcoin. Y, y, y para eso tenemos que intercambiarlo. ¿Y cómo lo intercambiamos? Pues decidimos que, digamos, hay 8 o 10 dígitos. Y le llamamos 1, 2, 3, 4, eh, A, B, C, D, E. ¿Correcto? Y yo te mando a ti esa ecuación. Y eso vale lo que vale la clase ¿Qué me has dado tú de arqueología? Y yo lo que te he dado de inglés y tú me mandas otra, que es eh, 45678-FGHIJ, eh, ¿no? Eh, imaginemos por un momento, ¿no? Y entonces eso nosotros lo almacenamos en la cabeza y, y seguimos, digamos... Pero esto necesit necesitamos anotarlo, ¿no? ¿Sabes, Rafa? Necesitamos anotar estos números, porque no podemos en nuestro cerebro humano simple, no podemos anotar estos números. Y entonces estos números los vamos a anotar en un libro de anotaciones, ¿no? En un libro de cuentas que le llamaría el banco. ¿eh? Pero ¿qué pasa? Tú cuando vas al banco, ¿tú uh, sabes la dirección de la persona propietaria del banco? ¿Sabes el número de cuentas del banco? ¿Quién claro. sabe realmente todas estas cosas? Eh, eh, ¿Sabes el nombre y la dirección de la persona propietaria de la empresa que encarga tu pensión? No. Y aquí, eh, en el Bitcoin, no tienes que saber nada porque esto está... Digamos, en todos, los, en todos los ordenadores, ya ha pasado de tu ordenador, el mío, esta transacción que hemos hecho, de 4, 5, 6, 7, 8, ABCD, 1, 2, todo lo que sea, y le hemos llamado Bitcoin, como si le llamamos RafaCoin, ¿me entiendes? Y para nosotros tiene un valor, pues le pones 0,1 euro, eh, 0,1 dólar, lo que quieras, ¿no? Y, y es así como empezó esto, esto del Bitcoin, ¿no? Hay que decir que en el Génesis, alguien de esos 21 millones eh, retiró un millón de Bitcoins, ¿Eh? O sea que hay alguien por ahí que es eh, súper multimillonario, pero también depende del valor del Bitcoin. Ahora el Bitcoin está en 3.000 y pico dólares, sabes que fue subiendo progresivamente, eh, sobre todo el año pasado, en 2016-2017 mucho, hasta los 19.000 19 o 20.000 dólares. ¿Por qué? Porque en principio esto es una divisa, ¿sabes? O sea, tú, tú no puedes ir abajo a, a, a la panadería y a, en Andalucía. Y, y llevar un lingote de oro y decirle al panadero, oye, Quillo, dame un trozo de pan, que yo te doy un, un lingote de oro. No, para claro. un pan con un lingote de oro. Eh, tú vas a, a, a, al, al mecánico y le dices, oye, Quillo, que me arregla la, la rótula y el embrague, y, y yo te doy este lingote de oro y tú me das tal. No, no, no te lo va a aceptar, ¿sabes? Incluso cambiándolo por, por dinero y, y cosas. Sí. ¿no? Pero el, el Bitcoin es una divisa que aceptan desde Kentucky Fried Chicken eh, hasta eh, un, montón, un montón de tiendas. Tienes JC eh, JCPenney. En, en Estados Unidos sobre todo hay 250.000 tiendas, en Corea un montón y en Japón un montón. No, no solo los que acepten Bitcoin, sino criptomonedas. ¿no? Entonces, esto, esta, esta moneda, digamos, digital, fue para trabajarse en el Internet y como divisa. y como divisa ¿eh? No es manipulable, ¿eh? es descentraliza, es de, de, está descentralizada porque no pertenece otra vez a ningún banco, lo tengo además ahí, que lo, lo puse ahí, ¿no? Y además tiene un radio de deflación, o sea, es siempre deflacionaria, ¿entiendes? Porque hay un número limitado, ¿no? Eh, aquellos que no saben, sepan lo que es la inflación y la deflación... Eh, eh, el gobierno eh, de Bruselas decide ahora sacar eh, 2.000 millones de euros en papel moneda y, y, y ahí va, pues tienes un montón de inflación, ¿no? Porque puede sacar a los dos meses otros 2.000 millones. Entonces, sabes, eh, eh, digamos que tú el pan en mayo. Eh, si lo pagas en euros, lo vas a pagar a un euro. Pero a lo mejor en julio el PAN lo vas a pagar a 1,5, ¿no? Porque están sacando billetes todo el rato. Esto, esto, esto es, digamos, un, el tipo de, de, de valor, la inflación, que no pasaría con, eh, con el Bitcoin. En principio, ¿qué pasa? Que el Bitcoin lo han hecho eh, traspasar la, la membrana de lo digital y le han puesto un valor eh, de moneda deficitaria Y entonces, por eso tiene estos, digamos. Estos flujos de, y estas alzas, subidas y bajadas, ¿entiendes? Y está muy, muy como digamos, eh, contorsionado el tema este, ¿no? Eh, pero en verdad, y yo soy de los que propone que mmm, tenga yo 400 bitcoins o 10 bitcoins, eh, el bitcoin tiene que valer lo que, lo que tiene que valer, o sea, que, que al final sería una, una divisa, como, como vemos... En, por ejemplo, en, en películas como Blade Runner. Blade Runner llega allí Harrison Ford y le paga al chino en el barco, ese volante, 300 créditos, ¿no? Y, y, y la transacción pasa al barco, ese volante, no sé si te acuerdas en la película, de una manera de, eh, digital, ¿no? Uh -huh. Entonces Ridley Scott se está adelantando a, a, a, a, a, a, a, a, al tema del, del dinero oficitario, ¿no? Aquellos de, que dicen, bueno, pero no está apoyado por oro no está apoyado por plata, no está apoyado por la producción de un país. Bueno, pero eso es lo interesante, ¿no? Está apoyado por la descentralización. O sea, que cualquiera... Es un tipo de anarcocapitalismo, de libertarianismo. Cualquiera puede acceder a él, ¿no? Y aquellos que dicen que, por ejemplo, eh, se hace crimen con esto y tal, ¿no? No es tan fácil, porque... Y ahora vamos a la cuestión de, de la minería. Para que, eh, para que eh, el Bitcoin funcione... Tienen que estar ordenadores minando, ¿no? Y como esa transacción que decía yo de que yo te doy una clase de inglés y tú me das una clase de arqueología, ¿eh? eso después va a pasar a otro y a otro y a otro. Entonces, eh, pero no a otro que está en Andalucía ni a otro que está en Londres, no, no, va a pasar a otro que está en Japón y a otro que está en sabe Dios dónde y en Mónaco y en Qatar y después a otro en Kuwait y después a otro en Wisconsin y después a otro en Illinois, en Idaho, en California en Latinoamérica, en México, etcétera, etcétera. Entonces, para que mmm, el blockchain y los mineros puedan aprobar una transacción, ¿eh? tendrían que estar todos compinchados, ¿tú me entiendes? Sí. Y tú, por mucha riqueza que tengas, además no puedes contratar a todos los mineros porque no los conoces, Su suelen, o sea, es anónimo, son anónimos, ¿me entiendes qué te digo? Y, y esto no es como tú entras en una mina de oro y uno empieza a minar y el otro le dice, bueno, yo estoy cansado, saca de ahí, taca, taca taca y le da al otro. Y ahora, bueno, ahora yo estoy cansado, y sale otro, y sale otro. Y, y entra el, el... nadie es dueño de la mina, pero entra otro muy tal y dice, bueno, en vez de to, todo estar aquí picando con la pala, yo os voy a dar 100 millones de dólares, ¿no? Como en el viejo este, ¿no sabes? Y me quedo con la mina, y los mineros todos están contentos y... ¿Y quieres que piquemos? Porque además por 100 millones... No, no, no funciona así, porque no se ven, ¿entiendes? Y además... Eh, el, el, el minar está en todos los ordenadores. ¿no? Y después que hay mmm, varios tipos de prueba, una de las pruebas se llama proof of work, ¿eh? que es eh, POW, que es eh, prueba de trabajo, y la otra que es eh, POS, que es eh, P, que es eh, prueba de participación. Y entonces, para que entre a, a alguien en el blockchain tiene que ser aprobada por... Mmm, los mineros. ¿eh? Y no es uno, ni dos, ni tres, ¿no? Y tienen que tener este récord, que este récord, desde que existe el Bitcoin, es, es traceable, ¿no? Deja rastro, ¿no? O sea que si alguien eh, quiere, por ejemplo, en esta ruta de la seda, eh, lavar dinero, le sería muy difícil, ¿no? Aunque es anónimo en principio, pero no es tan anónimo, ¿no? Porque tú también, digamos que me estás pasando los números y los números quedan en el blockchain, ¿no sabes? Y al final, eh, esto está grabado en ese blockchain que es ese libro de cuentas y una vez que se completa esa página de ese libro de cuentas pues tenemos un bitcoin pues tenemos dos bitcoins etcétera etcétera no no, no sé si me estoy explicando bien pero sí, ya ves sí. que es un, es un tema un poco complejo que bailando una cosa y otra no por eso sí. es, es un tema que no es para todo el mundo sabes Ajá. entonces tenemos mineros tenemos traders comerciantes eh, o sabes como las películas de Star Wars no tenemos a Darth Vader tenemos a Luke tenemos a, al Jedi tenemos después al, al Boba Fett, que cobra recompensa, y los mineros van a ser un poco de Boba Fett, ¿no? van a comprar una recompensa por eh, incluso eh, aprobar eh, ciertos eh, bitcoins, por minar ciertos bitcoins. Y, y que, ¿Qué pasa? Que al final esto requiere muchas ecuaciones, ¿no? Y requiere mucho poder eh, eléctrico, porque al final lo mental es todo eléctrico, ¿no? Nosotros además mismos somos ya como una batería, ¿no? Somos... Eh, eh, estamos llenos de electricidad y esto es lo mismo con los ordenadores y entonces muchos ordenadores están funcionando al mismo tiempo para poder extraer ese bitcoin y qué pasa, uh -huh. que, que, que al final eh, tú para obtener hoy en día un bitcoin pff, van a pasar eh, 99 años eh, minando 24 horas al día de hecho doy un ejemplo yo en el cual, y hay un vídeo, hay un vídeo mío sí. yo minando en el 2010 y, y mino tres bitcoins en menos de un día 2009 o 2010, me parece, creo que es 2010, con mi Mac, con un CPU, o sea, no, no, ni siquiera con un GPU, porque ahora necesitas GPUs que son tarjetas gráficas, ¿me entiendes? O sea, y necesitas ASICs, de hecho, para, para minar bien este, el tema este, ¿no? Por eso mucha gente se ha ido a otras criptomonedas, ¿no? Que son también muy interesantes, como el Carly Coin, el Ethereum, etcétera, etcétera, la Yoda, tal y cual. Pero el tema es que se eh, necesita mucho poder, mucha electricidad y por ejemplo en España a lo mejor te gastas eh, que sé 4.000 euros para minar un bitcoin con un super equipo y la moneda te vale 3.500, ¿me entiendes? Igual palmas 5.000, ahora bueno si después la, la, la moneda sube a 19.000 ganas, pasta también, ¿me entiendes? Ajá. Ahora si lo minas como cuando me valía, yo creo que no llegaba ni a, ni a un dólar, cuando, lo, cuando los miné yo, ¿me entiendes? O sea, si valen ahora 3.700, pues imagínate digamos que tuviera 10 pues es decir, es decir ¿tú, ahora mismo, tú ahora mismo tienes bitcoins, ¿no? Sí, sí, sí, tengo unas cuantas. De, de hecho, llegó un tiempo que tenía... que Incluso fui, fui a una conferencia... Mira, iba a hacer una conferencia de misterio y de sabes de todos estos rollos raros que hablamos nosotros, ¿no sabes, Rafa? Sí, sí. Sobre todo yo, que yo hablo de unos temas raros, raros. ¿eh? Pero... pero y, y me invitaron a, a un rollo de economía y no sé qué, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho microeconomía, macroeconomía... El ADE, ¿no? Eh, management Business y todo esto. Y, y, y había, había bitcoins, había como, digamos, estos números que te dije, ¿no? Alfanuméricos, y sí. como si fueran caramelos en una pecera, ¿no? ¿Sabes? Y los cogías, era como una, imagínate, una moneda de chocolate y por detrás tenía el número de bitcoin con, su, con el número de la, de, de la billetera, ¿no? Pues, pues en esto, lo que te dije yo, eh, cada número de esos tú lo puedes almacenar en tu cabeza y, y, y ojo, eh, que te lo pueden robar, ¿sabes? Si, si tú haces un, un número que no sea muy complicado, ¿sabes? Como por ejemplo eh, Rafa Fernández 01, ¿no? Y tú añades es, es, ese valor a tu Bitcoin. Eso te lo van a robar Rafa. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. O Rafa 01 1970, que hayas nacido, ¿no? Eh, te, te lo roban seguro porque han robado hasta Bitcoins de alguien que ha cogido un texto eh, de un poema sudafricano en Afrikaans, ¿sabes? Esta lengua que es eh, eh, Dutch, como holandés... Sí. inglés y, y portugués, eh, africans, de, de Sudáfrica, y eh, eh, no sé cómo han hecho, y, y, y, y, y él la, usó ese, ese poema como la password, como la, la clave eh, para su billetera, y se la han quitado, y le han quitado los bitcoins. O sea que incluso, ¿sabes? Eh, el, la, la gente es muy... muy, uh, muy, muy, muy, muy como muy, sí. muy gui guiada, ¿no? Muy, muy muy muy hackeable, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso yo siempre digo que la mejor billetera que puedes tener es una billetera hardware, como la Trezor, ¿sabes? La Trezor y es la que la que promuevo, además que esto es otro tipo de negocio dentro del Bitcoin, como el que hago yo con 66 Bitcoins, que por ejemplo a mí me dan pues una comisión por promocionar el Trezor. Y cuando le pegas a un link de Trezor en mi website a otro website y tal por affiliates, me dan pasta, o sea, que Tú a lo mejor no compras un puñetero Bitcoin y coges y dices voy a hacer affiliates y voy a explicar cosas de Bitcoin, de información, ¿me entiendes? Uh -huh. O de Ethereum o de Garlic Coin o de, yo qué sé, de Ripple si quieres. Sí. Te pones tu web ahí y te, te consigues, vas a la Coinbase, vas a Itoro vas a las diferentes webs y le dices, mira yo voy a poner esto en mi web y tú me das una comisión por esto y en affiliates, no, porque muchas de estas webs tienen affiliates y a lo mejor te gastas 30 pavos en la, en la web y, y otros 30 pavos en, en ¿sabes?, en, en construirle y todo esto, más tu tiempo, ¿no? Entonces, hay un ecosistema que, que tú puedes hacer dinero a través de comprar mo monedas, que es lo más difícil el comprar monedas porque es como comprar activos en la bolsa, ¿me entiendes? Sí, ¿eh? Pero más accesible, porque en la bolsa tú tienes que tener un permiso de broker, un trader, no sé qué, tienes que estar con una compañía, no es, es muy complicado. Tienes que estar allí en el IBEX o en el Dow Jones, es, es, es complicado. Y esto lo puedes comprar, o sea, cualquiera que quiera comprar Bitcoin, por ejemplo ahora, clica ahí, www.coinbase.com y compras tus Bitcoins. Y puedes comprarlo con Paypal, lo puedes comprar con tarjeta o le puedes mandar un cheque electrónico. O sea, es, es, es, muy, es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué pasa? Yo lo que siempre digo, si compras Bitcoin, compra Bitcoin cuando valga mil pavos, o cuando valga cien, o cuando valga uno, ¿me entiendes? Aquello, aquello. O sea, es decir, es decir, se puede ganar dinero sin acceder directamente al Bitcoin, o sea, haciendo. Pues otras transacciones satélites, ¿no? De formación sí. o de cualquier cosa, sí, sí, sí. te este puede dar eh, un rendimiento económico, pues, pues eh, exactamente ahí tenemos. Vamos a poner aquí el libro. Sí, sí, es, sí, Los sí, secretos sí, de las criptomonedas Bitcoin. Sí, sí. Y ahí pone como gano. Bueno, yo a veces gano eso, a veces no. ¿Cómo cómo puedes ganar hasta 4.000? Fue un mes que hice 4.826 euros, más o menos, lo calculo en dólares, porque normalmente me pagan en dólares, los affiliates, y es como crear tu propio negocio el bitcoin. <coughs> Explico uno de ellos, que acabo de decir mira, os acabo de dar ya una, una, una revelación, que es el affiliates, ¿no? <coughs> Hay mucha gente, por ejemplo, muchos youtuberos, que la gente se cree que ganan en YouTube miles de dólares por hacer vídeos y views, visualizaciones, y no es de eso, es de los affiliates que tienen de los links, ¿no sabes? En la... En, en Twitter, en, en, en Affiliates que va desde el, de, la, de la descripción hasta hasta Amazon, hasta Twitter, lo que sea. ¿no? Los típicos que promocionan eh, el iPhone, por ejemplo, o el smartphone no de turno, el Huawei, y promocionan un accesorio y lo tienen ahí en la descripción, tú le pegas a la descripción en YouTube, no sabes, y te lleva un rollo de Amazon. Y a lo mejor, como soy youtubero, es muy popular, tiene 50.000, 60.000, mil suscriptores. El tío, imagínate cuántos, cuántos cuántos Affiliates puede tener, ¿no? Mil o así, ¿no? Que van a Amazon. Y Amazon le paga, pues a lo mejor Un euro por cada accesorio que venda De, de Apple o de Huawei O de Samsung, ¿me entiendes? Y entonces, este, este libro es eso ¿No? Y además eh, Ya, sabes Llevamos unos años dirigiendo este, este Negocio. También como Minar.info Que lo lleva, lo lleva eh, Moisés, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. pasa? Que a veces, si tú empiezas a poner muchos anuncios En, en tu web eh, se, se, se satura también a la gente, ¿no? entonces tienes que ser también inteligente, es lo que explico en el, en el libro de cómo hacer todos estos gráficos eh, a veces que no parezca que tú estás presionando un link pero vas a otro no y eh, una metodología segura y valiosa para que tengas un plan de máximo éxito y, y en el mínimo tiempo, ¿no? pero esto va a llevar siempre tiempo ¿no? y también incluso las reglas, ¿no? eh, como eh, nunca confíes en el proveedor, nunca por ejemplo confíes en minar de las nubes, ¿no? Hay, hay muchos que eh, preguntan por este eh, eh, rollo de, ¿y si le dejo a alguien que mine con mi ordenador? no o sea, Eso nunca lo hagas, ¿sabes? O pagar por un servicio de nube, ¿eh? de nube de, de, de minar, estoy diciendo en monedas. Que alguien te mina la moneda y tú te sientes allí y usa tu, tu ordenador o lo que sea, ¿no? Y le pagas tres euros, aunque sea, o un euro al mes. No, no vas a conseguir nada por eso, o sea. Eh, no te dan, ¿cómo se llama? Duros a pesetas, ¿te acuerdas, no? Esta expresión. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y este, este es el tema. Y después que tienes un montón de, de gráficos, ¿no? Que los tenemos aquí en los libros, ¿lo ves ahí? Sí. Y, y, y yo he puesto como cinco o seis gráficos. O sea, que va desde la granja Bitcoin, lo que se llama un pool, ¿no? Porque los mineros se juntan en un pool. Pool es como piscina o una granja, ¿no? Y de ahí, pues, pues surgen cosas. Y si metes tu número diferente de minero... Eh, eh, quitas de un lado pues, una criptomoneda, ¿no? Después tienen los P2P, eh, los símbolos que aceptas eh, eh, cada tipo de criptomoneda, si es potcoin, si es Bitcoin, si es Bitcoin Cash, etcétera, etcétera, ¿no? El CPU, qué clases de CPU, cómo retirar criptos, ¿no? ¿Ves? Estos esto es todos tengo aquí, son cinco páginas de, de, de esquemática, ¿eh? O sea, me, no, nos lo hemos currado muy bien, Moisés y yo, por ejemplo, en este libro. ¿Me entiendes qué te digo? Uh -huh. Para que la gente, incluso alguien que sea muy viejo y no controle, pero sabe manejar el ratón y el internet, que pueda saber lo que es un monedero digital, ¿sabes? ¿no uh -huh. Que pueda ir a, ir a Jax. Por ejemplo, Jax.com es un gran servicio de monedería. Si, si cuando tú transfieres un Bitcoin, porque tarda tres horas en transferirse y tú estás ahí en el ordenador, pegado ahí... Eh, ah, no se transfiere, no se transfiere, no se transfiere Está aún ahí, en, ¿sabes? En algún sitio no Y entonces ponemos Hay un programa que se llama shapeshifter.io Shapeshifter.io Que eso hace que el Bitcoin vaya más rápido Que el Ethereum vaya más rápido, ¿no? Estoy hablando de Criptomonedas, ¿sabes, no, Rafa? Sí. O el Garliccoin, o el podcoin, o el cripple O, o, o Ripple, o lo que sea, ¿no? Eh, eh, eh, el, el blockchain no Porque El blockchain al final, ¿sabes? No tiene ningún secreto, pones ahí blockchain.com Y ahí lo ves ¿eh? Y si queréis sí. ver, por ejemplo eh, cómo es el, el, el mercado, pues pones eh, eh, CoinMarket CoinMarket con K.com también, y ya lo ves, ¿no? Y este es el otro libro que te comentaba de la minería y ahí enseñamos cómo minar hasta para un descerebrado, un trastornado alguien que tenga eh, que sea retrasado mi, miras ahí y puedes, puedes minar, es, o sea, son dos pasos ¿eh? Eh, con CPU incluso, si quieres ¿no? porque hay monedas aún que puedes que puedes minar con CPU, que son son minables, ¿no? Entonces, uh -huh. ya te dije, yo, por ejemplo, con CPU he minado el Web Dollar que es una moneda rumana. ¿Qué pasa? No está en CoinMarket aún. O sea, yo también hago mis, como decimos en inglés, mis gambles, ¿no? Mi, mi, mi blackjack, ¿no? Mi juego, ¿no? Como el casino, ¿me entiendes? Sí, ¿Qué te digo? Sí. Pero, pero tú puedes minar, tú puedes hacer trading o tú puedes comprarlo. ¿Qué pasa? Si lo compras, de, de, sabes que te arriesgas a palmar pasta. Entonces, cuando me dice, joder, es que mi tío, no sé qué, palmo pasta o qué tal... Dije, claro, o sea, si lo compras cuando estaba a 19.000 pavos, normal. Ahora, si lo compraste cuando estaba a un euro. Bueno, y hay gente que lo compró cuando estaba a un euro y lo vende cuando estaba a 150. Yo siempre digo que las monedas que, que mines o que compres, quédatelas, ¿entiendes? A Pero ver, porque... eh, te quiero preguntar, porque aquí me están preguntando, si conoces el OneCoin... Sí, sí, pero ¿y, ¿y qué quieres saber? ¿Qué, qué tal es la moneda? Te, ahora te van a empezar seguro a preguntar al chat, Rafa, si esta moneda es guay, si la otra es guay, si tal igual. Mira, yo siempre digo que la primera moneda que salió fue eh, Bitcoin, ¿sabes? Después tienes ahí Bitcoin Cash, después tienes Ripple, después tienes Ethereum, después tienes Ayota, después tienes Garlic Coin. Yo, yo hay dos o tres monedas que a, a mí me gustan, que son Litecoin, Litecoin, eh, me gusta también Garlic Coin, Garlic Coin. ¿Eh? Porque Garlic Coin es como una sátira de, de moneda de ajo y ellos le llaman a la cartera el horno. <ríe> Entonces, está el ajo en el horno, ¿no? Y, y es una moneda que, que inventaron ahí unos chavalitos californianos del sur hace un par de años. Y valía cero, patatero, y ahora vale 0,03, ¿entiendes? Y yo de esas, por ejemplo, miné mu muchas. ¿eh? Te digo, a lo mejor miné mil. ¿Y qué, ¿Y qué tengo? No tengo ni mil pavos, porque son 0,03, igual no llego ni a 10 ni a pavos, ¿me entiendes? Pero cuando tenía Bitcoin minado, era así, ¿sabes? O sea, hay un tío, me acuerdo yo, cuando estaba en el... en el este, ¿Cómo se llamaba este sitio? En el Top Point, que, que el tío en el foro le dijo a uno de una pizzería en, en el sur de California, le dijo, tío, mándame una pizza y te doy 100 Bitcoins, que de la pizzería. ¿Pero qué cojones es eso? ¿Sabes? Te mando 200 bitcoins, ¿sabes? Como que la gente que tenía bitcoins queríamos hacer que valiese algo, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues, pues compró una pizza de este lugar ¿eh? por 400 bitcoins al final. Tú imagínate un año después cuando subió a mil pavos y después, bueno, ya te digo, tres años después, el, el, el, la pizza que costó 400 por 20.000 pavos... <risas> Costó miles de, o sea, millones de, de, de, de dólares, ¿no? ¿Eh? Que, que eso es otra cosa, no es fácil tampoco tú deshacerte de, de, de 50 bitcoins así como así, ¿no? ¿Me entiendes qué te digo? Yo tengo un amigo que compró un, un hotel en Grecia con 20 bitcoins cuando estaban en 17 mil o algo así. Era un hotel así medio de ruido en Icaría. Pero se lo metió y el tío que lo vendió después, que lo vendió cuando estaba a mil dólares el Bitcoin, le sacó pasta, ¿sabes? A los Bitcoins. O sea, le sacaron pasta a los dos, uno comprando el hotel y reformándolo para hacer como una, un, break and bre un bread and breakfast esto ¿no sabes? Un, un hotelito, esto es para, para gente británica y anglosajona y tal. Y el otro le sacó pasta o que le sacó, joder, son 20 Bitcoins, ya, ya me dirás, ¿no? A 20.000 pavos cada uno les salgo pasta, ¿no? Pero, pero tienes un montón de ellos, tienes hasta, hasta incluso Electrum. Electrum, yo tengo un tutorial, ponéis ahí el, minar Electrum desde el iPhone y lo, lo minas. Pero ¿qué pasa? No vale no vale un carajo, ¿entiendes? Pero esto es como el Bitcoin, puede valer algo, ¿entiendes? Y los y los minarás y por lo menos vas practicando y minándolos, ¿no? Yo tengo un tutorial de, de iPhone con el iPhone mío con el 10 y otro con el 8 también que hice y lo veis ahí como, como mino, ¿no? Pero, eh, Rafa, ya ves que esto es muy complejo, no es para todos. Dices, Uf". Sí, no, veo, veo que es algo bastante complicado. Pero ahora vamos a pasar ya a otras preguntas menos técnicas, más eh, mundanas, eh, más, eh, más simples. Y yo te quería preguntar... Los reptilianos están detrás del Bitcoin. y ¿Quién está detrás del Bitcoin, en realidad? Bueno, pues yo, yo siempre digo esto como sátira. Tú sabes que el animal más inteligente del universo, un día me lo dijo un contactado, esto, esto, esto no, oye, no, no te caigas de la silla, ¿eh, Rafa? No, no estoy, ahí, no, estoy, estoy aquí sentadito, no te preocupes. Tómate ahí un, tómate ahí un, un, un, un ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué está, eso que estás fumando, un sisha de esos, ¿no? Sí. Uno de esos de mentolado. Métete sí. ahí uno, métete uno bien. Pues había sí, mí, a mí un día, este O'Reilly, que en paz y descanse, era un señor uh, afroamericano, bueno, negro, ¿no? De, del sur de los Estados Unidos y un día me dijo que subió una nave extraterrestre bueno, la gente está quedando flipada empezamos a hablar de Bitcoin y está hablando de aducidos, ¿no? pero bueno, que un día subió una nave extraterrestre y se fue a Saturno y, le, y me dijo que los extraterrestres estos que eran humanoides como nosotros un poco más altos, un poco más fortudos y un poco más sanos y con una edad de 300, 400 años que tenían habían vencido la... no, no la inmortalidad, pero que duraban más, ¿no? que se morían, ¿no? Eran mortales, pero que duraban mucho, muchos muchos siglos, ¿no? Que le había enseñado el, el, digamos, el. ¿Cómo digamos? La entidad más inteligente del universo. Y era como un, un pulpo. Me lo describió como un pulpo metido en una pecera, ¿no? Acuática, ¿no? O sea, me lo describió como un pulpo, pero él me decía que no era un pulpo, era muy difícil, pero que era, que era como un pulpo. Y que el pulpo nuestro que tenemos, el, el, el, el octopus, el pulpo. Que tienen en Galicia, ¿no? El, el fura, el, el la fe, feira, ¿no? Como es el pulpo a feira, ¿no? A la feira. Este que es el más inteligente del universo. Entonces, yo siempre digo: Yo creo que vino un pulpo de estos galácticos y metió ahí las tarpas en el internet y creó el Bitcoin, macho. Porque esto, esto es como la energía igual a MC al cuadrado. O sea, Es que lo bueno del Bitcoin es que es, es tan complejo para una mente humana pero a la vez es bastante sencillo y entendible, ¿no? Si, si estudias toda la teoría, ¿entiendes? Y la práctica, si estudias bien la teoría, se cumple. Pero no sigue, digamos, las reglas del mercado bursátil en absoluto, ¿no? Entonces, yo cuando dije en, en, en junio, y le decía a Moisés también, y lo dije en varios programas de, de radio, ¿no? Que estamos haciendo del Freaky Sunday. Dije, va a bajar a 3.000. Y todo el mundo se cachondeaba, estaba en 10.000, 12.000, pero tú estás loco, ¿cómo? Dije yo, va a bajar hasta 1.000, y ojo que no baja hasta 100. Bueno, en noviembre bajó hasta 3.000. Ahora me están diciendo que no va a bajar más. Yo digo, no solo va a bajar más, sino va a bajar muchísimo más después de, del tema de, de enero-febrero. Y después pegará otro estironcillo en, en, en, en verano. Porque esto, como es una divisa, es al final eh, depende de las cosas. La gente lo usa mucho para comprar, ¿me entiendes qué te digo? La gente se cree que lo, se usa para invertir, pero la gente que realmente lo tenemos... Eh, yo Siempre uso ahí un Bitcoin que tengo para hacer transacciones en diferentes eh, rollos, comprando incluso, hasta puedes comprar libros en Lulu y en, en muchos sitios con Bitcoin, ¿no? Y das porciones, que sus porciones del Bitcoin se llaman Satoshi. Pero esto que, que Satoshi lo creo, no. Y que la NSA tampoco. Yo te digo, esto está por encima de los humanos. Esto es como el nuevo orden mundial. ¿Tú te crees que alguien que sea humano planea más allá de 10, 20 años? O sea, tú te levantas un día y dices, vamos a planear a 30 años, a 40, ¿no? Entonces, esto es una inteligencia extraterrestre. Esto es un pulpo a la feira, como le llaman los gallegos, y metió ahí el... Y le dio, le dio el bitcoin. Y, el, y después inventaron eh, todo esto, esto es un blockchain, esto no sé qué, esto es un libro de cuentas. ¿Sabes? Nosotros tenemos que humanizar lo que nos dan. Y entonces, pero es muy complejo y además que es a muy largo plazo. Esto no va a funcionar hasta dentro de, ya te digo, mi, mi, mi percepción... Oye, ojalá me equivoque y funcione antes. Pero esto va, va, va, va a tardar 20, 30, 40 o 50, medio siglo en despegar, ¿entiendes? Es como la, cuando se introdujo la moneda fiduciaria, no despegó no <risa> el primer día, ¿eh? Tardó, sí. tardó muchos años ¿eh? en despegar, ¿eh? ¿Tú crees, Colin, que esa moneda eh, se va a utilizar de forma generalizada en el futuro ¿eso puede afectar a las monedas físicas? a, a las sí, monedas. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, si, si todos los estadounidenses por ejemplo, empiezan a usar bitcoin el dólar se va a la mierda si, si todo el mundo empieza a usar el bitcoin el dólar se va a la mierda ¿tú crees que a los illuminati le gusta que el dólar o el euro se vaya a la mierda? Claro. teniendo todo centralizado ¿entonces cómo cojones va a ser de la NSA o de los illuminati? Ajá. es anti-illuminati es anticrisis. otra cosa es que nosotros no, no, no sepamos cómo usarlo, por eso te conté la historia del pulpo, ahora que la gente se lo crea o crea que es verdad o mentira a mí me da igual, ¿sabes? yo, yo, yo suelto esta, esta, estas analogías estas metáforas ¿eh? y pues que cada uno lo interprete como sea pero yo, yo te digo que esto no es ni la DNSA, ni la HFA, ni el FBI ni nada, ¿Por qué? porque es una inteligencia que ha planeado a más de 50, 100 años vista. De hecho, igual que dijo McAfee, el gran eh, productor del, del antivirus, ¿no? que tienen todos en, en Windows y eso, eh, que incluso dijo que se le, iba, se, le, se le iba a chupar en la CNN en vivo si, si llegaba a 100 dólares el Bitcoin. Que yo creo que va a subir la leche ¿eh? también en un futuro. ¿eh? Va a llegar como un activo. Sí, porque la gente, la, la gente, eh, sabes, tú fíjate además, si esto fuera parte del establishment estarían haciendo tutoriales el país, el mundo, el Washington Post, el New York Times, eh, las televisiones hablando de él, que incluso hablando negativamente, qué malo es esto, esto es el Bitcoin, es un timo, esto no sé qué. Pero nadie habla nada. ¿Tú has visto tutoriales en, en el Financial Times, en el, no. en el Wall Street no, no, no. Journal, en, en el ¿cómo se llama ahí? El eh, ¿Cómo se llama este que, que, que, que usáis para el business? ¿Cómo se llama? El el ok diario este, o no sé qué, como el mundo, ¿no? Que tiene su parte de, sí. de, de negocios, el libertad digital, lo que sea. Sí. ¿Sale ahí? No, no. Porque es que además es una divisa. Y al ser una divisa, lo que pasa es que ha traspasado la membrana digital y la han hecho, eh, los, los listos estos Illuminati, la han hecho que valga pasta, ¿sabes? Para joderla. Pero, pero no, no pueden. Entonces, a, a mí me da igual bueno, la gente. Es que no está basada en nada físico, porque la, al menos la fisiotaria está basada en la producción de un país, digo, la fisiotaria. La fideicitaria nos vamos a pegar una hostia en el 2019 el 2020, pero, pero fina, ¿eh? Y como Inglaterra, que se va a salir y no va a pagar los 79.000 millones de euros que debe, que bueno, Inglaterra, de hecho, eh, eh, Europa eh, se está poniendo antagónica contra Inglaterra ¿eh? por el tema este, pero es que Inglaterra no, vamos a ver, no es una privilegiada. Inglaterra ha puesto más en Europa que ha puesto España y muchas otras naciones, aparte de venir de la Primera y Segunda Guerra Mundial y dejar muertos tratando de salvar Europa de los nazis. ¿Me entiendes qué te digo? Los británicos pueden ser hijos de la Gran Bretaña y yo puedo hablar de ellos, porque además yo soy británico, en parte, ¿eh? no de nacimiento, pero por pasaporte, he vivido eh, 17 años en, en, en Gran Bretaña, me siento británico, tengo mala hostia como los británicos, porque ¿sabes? los británicos siempre están cabreados, ¿no? Y me han contagiado ese cabreo, ¿no? Yo soy un tío positivo, pero, pero medio cabreado, ¿no? Eh, y entonces, el, el, el, tema, el tema es este, que el, el tema que le han mandado inmigración del Este, inmigración de, de África, porque a Inglaterra tú no puedes ir en cayuco ni en barca, ¿me entiendes? Tienes que pasar o por Francia o por España. ¿eh? Y esto ha perjudicado a, a, a Inglaterra, ¿no? Aparte que vengan de sus colonias... Eh, eh, de, de, los, de los climas tropicales de, de, de las indias y tal pero eh, esto ya lo tenía hace muchos años y no ha tenido este problema ¿te acuerdas? Sí, nunca sí, tenía sí, terrorismo sí. ni con los pakistaníes sí. ni con nada sí. ¿eh? ni, ni, ni la pobreza que anda ni, ni, ni el desempleo que tiene ¿no? esto es un problema que achacan ellos a Europa y cada vez que Europa le está zurrando ¿eh? lo ven antagónico Europa le está zurrando porque además las élites de, de Inglaterra de, de Gran Bretaña son pro euro y son pro eh, Bruselas ¿eh? ¿Okay? incluso eh, eh, hablamos de esto en, el, en la revolución del Bitcoin ¿eh? en la revolución del Bitcoin que fue el primer libro que escribimos sobre los papeles de Panamá y cómo incluso hasta la Reina de Inglaterra tiene ahí de, de colegueo al, al, al Juncker, ¿me entiendes? y, y Juncker le blanquea pasta para la, la realeza. Este es el libro, no sé si, si estoy, estoy haciendo ahí un share, ¿eh? Lo, ¿Lo veis ahí, no? Sí, sí, se ve. Lo, lo vemos ahí. Y es la revolución del Bitcoin lo que los bancos no quieren que sepas, ¿no? Porque al banco esto le jode también, ¿entiendes? O sea, al banco esto le jode 100%, pero no al banco solo, al gobierno, porque el gobierno puede recaudar de esto. Y bueno, y la gente que diga que si no recaudas los impuestos, hacienda somos todos, eso te lo dice a ti el gobierno que te ha comido la, la mente, malamente. <risa> porque en Estados Unidos... ¿eh? Aunque hay una enmienda, que es la enmienda 13, esta de la FED y no sé qué y paparruchas, eh, eh, la hacienda americana, además de ser bastante noble y bastante educada, no como otras haciendas que por ahí, ¿no? Y no quiero señalar, eh, porque habéis tenido un problema hace poco, ¿no? Creo que han arrestado a 30 inspectores, ¿no? Ahí. Sí, hemos tenido un, un, un, ligero, un ligero problema. Pues ya te digo yo, según me comunican a mí gente ahí muy, muy parte de inteligencia española, que eso solo es el, el tip, ¿no? Como se dice, el, el, la cumbre del, del, del iceberg, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? la, la punta del iceberg, nada más eso. ¿eh? Van a salir más cosas, ya te digo yo. Te quiero hacer más preguntas, Colin, porque se están acumulando, eh, sé rápido, porque es que tengo unas cuantas para ti. Dice Uf. Monero. dice, si les ofrecen un millón de euros, ¿cómo les gustaría recibirlos? ¿En lingotes de oro o en bitcoins? Eh, en, eh, mitad y mitad. Mitad y mitad, vale. Mitad y mitad. Yo, yo, yo quiero estar en el futuro, vamos a ver, el oro... Para aquellos, vamos a ver, yo no quiero llamar a la gente cazurro, pero hay mucho cazurro por ahí, incluso gente que es broker y tiene su licencia de broker y, ¿sabes? Digamos que apuesta de una manera, yo le llamo, eso son apuestas, ¿no? Para el final, porque la, la, la bolsa son apuestas, ¿no? Y, y apuesta a oro, a trigo, a cereal y todo esto. Pero, pero es que ese comercio está controlado por los, los, los G.O.D., los G ¿sabes? Los G.O.D., Gold, Oil and Diamonds, ¿sabes? Los de Beers, los Roche los Rockefeller. O sea, Rochelle tiene Río Tinto, campeones. O sea, la, mayo la mayoría de los depósitos que son 30.000 toneladas de depósitos que ahora están en China son de los Rochelle y Shapiro, israelita. O sea, ¿me, ¿me entiendes qué te digo? Le estás comprando oro a ellos, que ellos controlan claro. el precio. Uh -huh, uh -huh. Entonces me dices tú tal... Ahora, el oro es bueno, siempre es bueno, pero tú el oro lo puedes comer. No. ¿Puedes ir al panadero con oro? No. Y que la, que la gente que me diga, no, bueno, con Bitcoin tampoco. No, no, Bitcoin ha hay un montón de tiendas. ¿Qué pasa? Que tú vives en un país que está un poco retrasado también. O sea, no te lo digo a ti, Rafa, digo, el que, el, el que ponga en el chat que me, que me conteste eso, ¿me entiendes? Sí, de sí, de sí. hecho, España también está retrasado en el tema del Bitcoin, ya sabes que, que, que ahí cobran por el IRPF del Bitcoin, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos, aquí estamos retrasados por muchas cosas. Me preguntan, ¿se puede recuperar una billetera perdida? Dice, yo, tuve, yo estuve minando hace mucho. ¿Se puede no. recuperar? Eh, de, depende qué billetera. Es una billetera de cabeza, o sea, de, de mente que tienes tú los números en, o los anotaste en algún papel, es una billetera digital, eh, no. es una billetera, eh, me imagino que no es una billetera de hardware. Por eso siempre digo que compréis billeteras de hardware, que es como un, un aparato de estos, es como un SUV o uno... Eh, eh, eh, eh, trezor, mismo Trezor, que vale 150 pavos, y, y, y ahí puedes meter todas las monedas que quieras, ¿entiendes? Como tu propia billetera esa que tienes material. Porque como tengas uno de mente o tengas una de digital y no la hayas guardado en un teléfono o en un email o lo que sea, se puede recuperar, se, se puede recuperar. Mirar también porque hay un servicio en España muy bueno que se llama bit2me.com. Bit, B-I-T-T-O-M-E y Son españoles. Incluso tienen cajeros Bitcoin y todo, ¿sabes? Alrededor de España. O sea, yo creo, yo creo que... Tú, tú estás ahí en Jaén, ¿no, eh, Máquina? Sí. Pues ahí tiene un cajero en el centro comercial, donde está Carrefour, al campo y eso. Ellos ah. tienen allí localizaciones. Y, y ellos también te hacen, eh, tienen servicio técnico y creo que, hombre, por una, una comisión, eh, yo creo que te pueden recuperar eso. Pero si me, pre, me preguntáis así ahora, ¿Cómo sí. puedo recuperar tal y cual? Tengo varios vale. tutoriales de eso, pero es muy difícil si no sé qué tipo de billetera es, ¿sabes? Porque hay diversos tipos de billetera. Sí, es me, todo preguntan, mundo. me preguntan, ¿cómo se hace para iniciar? ¿Se puede hacer todo desde un PC e Internet? ¿Cómo, cómo, cómo? Si se puede hacer todo desde un PC. Eh, sí. vamos a ver, tú lo puedes hacer hasta de un ordenador que tengas, hasta de un Mac. Lo, lo que vas a necesitar es GPU. Eh, eh, eh, lo que vas a necesitar es varios GPUs. Eh, depende qué monedas mines. Por ejemplo, había la moneda esta del, del jugador este de baloncesto, ¿cómo se llamaba el jugador de baloncesto? Que es una moneda muy interesante. ¿Sabes? El que el que fue a España a correr los Sanfermines, el, el Negrata. ¿Te acuerdas? El de los Houston Rockets, el compañero de Michael Jordan. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llamaba hoy? No me acuerdo. Un negrito, bueno, no me acuerdo. Joder, que es, que, era una, que es una bestia. Ese ha hecho una moneda digital llamado potcoin.com Lo pones ahí, pot, p o -T, coin .com. y era minable hasta hace poco. Y se, se minaba con un par de GPUs y yo creo que con CPU al principio se podía minar. Cuando te refieres a una GPU, ¿qué es exactamente? Para que lo sepan nuestros amigos. Vale, eh, eh, eh, es, la, la, la CPU es, es, la, es la normal ¿eh? y la GPU es la gráfica la tarjeta gráfica. Necesitas hoy en día para minar tarjeta gráfica, que es la GPU. Antes podías minar con CPUs, ¿sabes? Sí. Que, que es la mismo la memoria de lo, del ordenador, ¿me entiendes? ¿Qué te digo? Sí. Entonces, si tienes un PC, vale, mm, depende qué moneda. Mm, vais allá a Coin Market vais a la moneda, pincháis, pincháis en su sitio web y, y veis la que podéis minar. Yo te digo, por ejemplo, Garlic Coin se puede minar con un PC. Garlic Coin se puede minar con un PC. Eh, Potcoin también se podía minar. Y lo bueno de Potcoin, por ejemplo... Que tiene eh, está apoyada por, por marihuana, o sea su valor está apoyado por marihuana. Por ejemplo el petro, el petro, eh, el petro de Venezuela, ¿no? El petro que es una moneda eh, digital está apoyado por el petróleo. ¿Qué pasa que como Estados Unidos eh, tiene el dólar y el dólar es la moneda universal, sabes que Estados Unidos puede bajar y subir el precio del petróleo como la pica de los huevos. Sí. Entonces si tienes eh, petróleo en el stock barriles de petróleo, tú hasta que no aumentas ese stock, la gasolina, ¿sabes? Eh, eh, eh, no baja, pero el, petro, el, el petróleo, aunque baje, la gasolina no, no baja. Entonces, lo que puede hacer es eh, ciertas fluctuaciones de, de, de, del precio del petróleo, que baje o que suba, y jode a Venezuela, que ya lo han hecho antes, ¿me entiendes qué te digo? Por ejemplo, para Qatar, cuando se ha salido de la OPEP, le ha pasado eso. Eh, Sigue preguntando. Eh, preguntan por aquí. ¿Qué es lo más costoso que se ha comprado con bitcoins? ¿Lo más costoso? No sé, de, lo, de récords de estos no sé, pero eh, con bitcoin puedes comprar un condo, por ejemplo, del el Trump Tower. Trump en sus, en sus hoteles y en sus, eh, en sus inmobiliarias eh, acepta bitcoin. ¿Eh? Eh, coches, hay ahí, eh, es que no lo tengo aquí, lo tenía en el libro, pero no sé en qué página lo tengo. Pero hay varias, varias, eh, creo que es bitcoinluxury.com. Bitcoin si no estoy equivocado, lo buscáis ahí, que se pueden comprar yates, casas de lujo, eh, relojes hasta de, de, ¿cómo se llama? De estos relojes super caros eh, suizos, ¿no sabes? Eh, Rolex. Es? Rolex, eso, Rolex, eh, incluso. Eh, Ferraris y eso con Bitcoin. Hay un, hay un portal, bueno, varios portales ya que desde hace muchos años puedes comprar con Bitcoins, aceptan Bitcoins, ¿no? Y yates. Eh, creo que un, un, un yate de Steve Jobs lo pagaron con Bitcoin, si no estoy equivocado, ¿no? Y McAfee tenía varios, varios, varios cientos de Bitcoins también, ¿no? Y lo que he dicho, el Bitcoin puede bajar a 100 como que puede subir a... A 50.000 o a 100.000, o va a valer un millón de euros en el futuro. ¿eh? Eso no lo descartéis, ¿no? Pero eh, ya veis que, que no es un tema eh, muy, eh, digamos, muy simple, ¿no? Te tienes que meter en ello, tienes que saber lo que es un Bitcoin, tienes que saber lo que es un prueba de trabajo, que es minar. A lo mejor tú no estás hecho para minar, tú estás hecho para mm, hacer trading, ¿sabes? Para hacer loaning. O sea, puedes prestar Bitcoins también, ¿entiendes? Puedes prestar tus Bitcoins. Y hacer pasta en ello, aunque no lo recomiendo, ¿no? Porque hubo un timo con, con el tema ese de prestar tus bitcoins, ¿no? Ajá. Y después, ¿qué ha el hardware que, que, que, que se necesita? El hardware que necesita normalmente es un rack, ¿no? Eh, ponéis ahí incluso en nuestra web, en la voz del viento.es, o ponéis como minar.info o 66bitcoins.com Ponéis 66bitcoins, 66bitcoins.com y veis ahí los racks que se necesitan, como que necesitas para el CPU mining o para el GPU mining, ¿entiendes? Minería de GPU. Ahora tienes que hacer minería de GPU, ¿eh? porque con, con la de CPU, a no ser esas monedas que he dicho, el Garlic Coin, el Web Dollar, hay un montón de ellas, el, el Chi Dollar y cosas de estas, pero bueno, son monedas de un poco como de apuesta, ¿no sabes? Que apuestas ahí a, a los chips en Blackjack, ¿entiendes? La más segura va a ser, vamos a ver, si, si el Ethereum baja a 80... 80 o 100 pavos, yo compraría Ethereum. Yo me compraría eh, 5 o 6 Ethereum y el Bitcoin lo mismo. Si baja a 1.000, 1.500, compraría. No creo que baje más. ¿Eh? Ojalá baje, ¿sabes? Para que mucha gente que, que ha perdido incluso pasta pueda bajar. Ahora, lo, lo que no puedes comprar es a la alza, ¿me entiendes? Eso te lo dice cualquier broker y cualquier gente... Claro. O sea, tú, tú vas a comprar una casa y no vas a comprar la casa que valga un millón de pavos. La comprarás cuando vale mil. Efectivamente. Cuando está el mercado bajo. Lo que pasa es que hay gente que hace mucha estupidez. Yo digo, perdí, yo perdí, yo perdí. O como te decía el usuario que no tengo nada en contra de él. Yo perdí una cartera con Bitcoin, no sé qué. Claro, tenéis que anotar esas cosas. Tenerla un backup en el iPhone, ¿sabes? En fotos. Sí. Otra en el text file y otra en el ordenador y tal. ¿Qué pasa? Ahí también te la pueden mangar porque la gente anda rastreando esto por toda la web. ¿Entiendes? Pero fuera de online, con un Tresor, un hardware, o, o tú anotarlo ahí en un papel y ponerlo encima de la nevera y, sí. y fotocopiarlo y dárselo a tu mujer, eso ya no está está fuera de online, ¿no sabes? Está offline, ¿no? Claro, claro. O sea, eh, eh, eh, tú, tú, tú date cuenta que cuesta alrededor de mil dólares en electricidad crear un Bitcoin, ¿no? Ya que un Bitcoin tiene un valor aproximado de eso, de, bueno, tenía, de 15 mil dólares. Do... Mira, cuando, cuando yo hice el libro tenía eh, un valor de 8 mil y después hice el otro y ya tenía 15.000, o sea, fue doblando por año, ¿me entiendes? Sí. Esto significa una, una buena inversión. Yo hasta tenía de esos moneros también, que después los vendí cuando subieron un poco, que no valen nada tampoco. Y tenía los EOS. Los EOS, los eos no sé quién lo... pero tienen una, una, un símbolo curioso. Yo le dije el otro día a Moisés, los EOS son iluminati. pero bueno, yo tengo EOS. Entonces, ¿sabes? Al final se van a tener que meter ahí todos, ¿no? Los Illuminati, el diablo, Dios y los ángeles, ¿me entiendes qué te digo? Porque al final es como la, la, el dicho este que hay en Europa de los griegos. Eh, los dioses ¿eh? no podrían romper las reglas. Y, y, y decían a, a, a los dioses, los atenienses, coge lo que quieras, pero pra, paga primero. O sea, tienen que pagar todos los Illuminati, tú y yo, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, ahí hay un montón. ¿eh? Tienes Electrum, tienes Copay, tienes Herbits, tienes Biticom. Tienes Bitcoin Nots? tienes Bitcoin Core, es que tienes un montón en las billeteras, por ejemplo, tienes un montón. Bitcoin Wallet, eh, Jax, o sea, te estoy dando nombres aquí. Exodus, ¿no? O sea, sí, veo veo que, que controlas bastante más que yo, porque yo no tengo ni idea. Pues, eh, Colin, veo que hay gente que tiene pues eh, inquietud sobre esto del Bitcoin. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren acceder a todos los libros, a todo tu conocimiento, a tus vídeos, ¿dónde te pueden encontrar para tener toda esta información? Va, lo, lo primero de todo, la, la web que tenemos común, que es la VDV, v, la v de Victoria, la VDV.com, o la voz del Viento. Después, mi sitio de bitcoins es 66bitcoins.com. Bueno, ya la gente debe estar 66bitcoins.com. ¡El número del diablo! ¡El diablo! Muy, muy bueno no eres tú, ¿eh? 66, vamos a ver, 66, 360... Es un número solar, muchacho. ¿Entiendes? ¿Eh? Lo, lo, los, los, los, eh, los griegos y los romanos tenían eh, 360 días, no 366 ni 300... Eh, 54, 360 días, ¿no? Y tenían meses de 30 días, ¿eh? 3, 6, ¿eh? o sea, ese Es el número favorito de Tesla, ¿eh? ¿Sabes? El 3, 6 y el 9. Tenía un rollo con el 3, ¿eh? Era como este, como el Beautiful Mind este, ¿no? Sabes? Que estaba pesando 3, 3, 3 y le daba vueltas a la cabeza todo el rato. Tesla estaba mucho en el 3, porque esto es, ¿sabes? Es un número sagrado al final. 3, 6, 0, las pirámides de Egipto. Vamos a ver, es parte de la historia. Pi, etcétera, etcétera, ¿no? 3,14. Todo gira al, en la trinidad. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre, tú eres un hombre, tú tienes una mujer, yo tengo una mujer, ¿y qué hacemos? Un niño, somos tres. Necesitas dos para hacer otro, que es el tercero. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, la dualidad necesita de la trialidad. O sea, tú no puedes ser uno solo, the one, Neo, de Matrix. No, no. Neo necesita a Trinity. ¿Y por qué se llama Trinity? Porque con, con Neo y con Trinity hacen un bambino. Y el bambino de oro. El 366. Pues muy bien, Colin. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Nos has dado muchos datos. Yo acabo mareado, pero bueno, este vídeo... Este es video muy complejo, creo. es muy complejo. En una hora, sabes esto hay, hay gente que tiene canales, ¿eh? más sí. que yo, que está a veces tres y cuatro horas hablando y, y, y, y, y balbuceando allí sobre el Bitcoin, sobre el, Ethereum, sobre el Ethereum, sobre el Monero, sobre el Bitcoin Cash. Es, es, es complicado, pero una vez que le vas cogiendo el truquillo, necesita, es que no necesitas ni saber los conceptos, pero lo que te dije yo, el ecosistema puedes invertir 60 pavos en hacerte tu, tu propia información, ponerla ahí, hacer unos vídeos y tal y cual, y completar eso, que, que puedes a lo mejor ganarte con afiliados 100 o 200. Ah, mira, una nueva billetera, pues la voy a promocionar, la conecto con Amazon, un accesorio, tal. Lo hacen con, con mayonesas, con caramelos, con eh, batidoras, ¿sabes? La gente. Y dices, ¿qué, qué, qué tontería? Pero se saca una, una pasta gansa, ¿no? Y, y acordaros, eh, pillar el, el, el, la revolución esta del del Bitcoin o el secreto del Bitcoin. Hay tres libros. El más simple para todos sería La revolución de la criptomoneda. Que además sale con esa foto del Chakamoto este, ¿no? Del Satoshi. Ah, bueno, y también yo tengo en mi web, tengo ahí, como veis, una camiseta magnífica de T-Spring con Donald Trump diciendo Buy Bitcoin. Justo ahí, ¿no? Del Donald, el Donald. Qué bueno, que el Donald es malísimo, eh, ¿sabes? Eh, está cerrando el gobierno, pobres funcionarios, pero la gente no se entera porque en América funciona la cosa diferente. Ya Obama cerró el gobierno vari, varios, varias semanas, eh, Bill Clinton lo cerró también eh, incluso meses, Ronald Reagan. Es una cosa normal y la gente además allí cobra por semana los cheques. Pero es otra cosa que podríamos explicar cómo funciona todo esto, pero... Pero espero que os vaya muy bien a todos. Gracias, Rafa, por tenerme otra vez. Uh -huh. Espero que habéis disfrutado. Que no di aquí una charla deontológica del Bitcoin. Yo sé que no sé nada. El Bitcoin sigue evolucionando. Hay gente que me pregunta, oye, lo vendo. Quedaros con las monedas, aunque sea Monero, aunque sea eh, Radio Coin, o aunque sea Rafa Coin. Quedaros con ellas. Bien. Acumular, como si acumularas pues, dólares, ¿no? Algo va a valer, ¿no? Cuantas más tengas, mejor, ¿no? Muy bien. Ahora, si las puedes co comprar una casa con ellas o un coche, yo creo que mejor una casa, una finca, ¿no? Sí. Un solar. Y si podemos comprar ya Jaén y, y Londres, pues ya. Bueno, es más difícil. Esos cracks. Pues muchas gracias, Colin Rivers, por estar con nosotros aquí. Eh, espero que visiten, os recomiendo que visitéis además su canal, La Voz del Viento. Me veréis ahí. Me bueno, ya he participado con él unas cuantas veces. Y nada, chicos, pues aquí nos quedamos. Llevamos ya una hora, que es el Bitcoin y todo lo que va relacionado pues con temas que vosotros me habéis eh, eh, propuesto. Eh, se ha tomado buena nota de esto. Y aquí pues hemos tenido pues una charla entre amigos sobre lo que es el Bitcoin. Así que, chicos, ya sabéis, mañana tenemos un estreno documental de... <coughs> El tema de la Edad Media en España, la caída del Imperio Almohade, que mucha gente habla y pregunta sobre la, eh, la invasión musulmana, no árabe, musulmana en la península, y de la reconquista. Así que mañana a las once y cuarto tenemos un estreno. El documental dura pues un ratito y espero que os guste. Así que chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. La... Hasta luego. Buenas noches, buena suerte.